Vamos a proceder a la extracción de forma conjunta de los órganos del cuello y posteriormente de los órganos de la cavidad torácica. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para liberar toda la porción anterior del aparato digestivo y parte del respiratorio, hay que cortar adecuadamente para extraer la lengua. ¿Cómo se hace? Pues mediante dos cortes profundos que lleguen hasta el paladar y seguimos cortando la fascia faríngea a uno y otro lado en un corte convergente en la sincondrosis intermandibular. Liberamos la lengua. ...y ya tenemos parte de este territorio... ...liberado... ...no obstante, la maniobra no se ha terminado... ...porque hay otra que es imprescindible... ...que consiste en cortar helioides... ...para poder desprender la lengua... ...y poder continuar traccionando... ...todo este complejo... ...lengua, laringe, tráquea y esófago... ...hacia la abertura craneal... ...del tórax... ...si no se procede... ...al corte de helioides va a ser muy difícil... ...liberar este territorio... ...porque nos va a impedir, sobre todo en animales... ...con un desarrollo óseo de helioides muy pronunciado... ...a partir de aquí... ...vamos liberando la faringe posterior... ...esófago... ...hacia... ...la abertura craneal del tórax... ...manteniendo traccionada... ...la laringe y desplazando caudalmente ese conjunto de órganos del cuello.